Semana Santa en TV Cartago Digital punto com, punto com. Veneradísima, veneradísima, en el apreciado convento de San Francisco. En esta noche nos invita el Señor. Señor, vuelva su rostro sobre ustedes y les conceda a todos su favor. El Señor les abunde su gracia y les dé su paz. Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno, sobre todos los suyos, sobre sus hogares. Les ampare y les proteja ahora. Salve Cristo, tú eres la salvación del mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cruz y muerte, reviviste. Semana Santa en TVCartagoDigital.com.com punto punto